Parashat Vaislach. O Rahay levanta a la siguiente pregunta en no el inicio de la parashat. Vaislach Yaakov Malachim. Mandó Yaakov Anjos, para ver cómo estaba. Pero él fala Lefanav, na la frente de Esav. Ya dice en la frente de él. Y después dice el pasúk, El Esav Ahiv. Hacia Esav, su hermano, Arza Seir, en la tierra de Seir, se denom que importa dónde estaba. Él mandó Anjos para ver. Está todo un poco redundante en ese pasúk. Explica ora, Jaime, por causa várias explicações, eu vou, dizer, vou me atrelar apenas a uma. O Bederech Remez. E Chavé na Katul irmãos Gimal Zmanim diz aqui o versículo vem dar uma dica de três épocas da relação de Esav com Yaakov. A primeira, quando Yaakov e Esav eram irmãos, durante todo esse tempo. Até a época da destruição do segundo Bet-Amigdash, Edom e Israel foram uma, mantiveram as pazes. Então, isto que é, essa Sabáhiv. A segunda, depois a segunda destruição do segundo, da, da, da destruição do segundo templo que foi, foi feito por Edom, que era Esav, até a vinda do Messias é a parte es la época donde esa va a estar con superioridad sobre Jacob. Eso que está escrito, arza. Arza, con pataj en bajo del alef, que va a indicar madrega Eleoná. Madrega Leoná que ellos están superior. Y cede dom, la tercera frase aquí, en la parasha, en el pasuk, va a te enseñar que va a ser un momento después de la vida de Mashiach. Que Edom vai Yerejá, va a ser y va a ser herdada por Israel, que Sadeh Teherash, como dice el Pasukir Miah, Sede Edom, que de Teherash. Y por eso dice Sede Edom, y por eso esa redundancia que indica esos tres momentos y tres épocas de historia. Una secuencia de la Perashá, en algunas parciotas, a gente va a hablar más de un pirucho, la verdad, podíamos hablar más, más la gente va ahí, como que consiguen esos pocos minutos. En esta nos tenemos el acrésimo de un nombre de Israel para Jacob. Como dice el versículo, vayera Elokim el Jacob otro Versículo 9, no, capítulo 35. Bepo patanamba y baibarech otto Hashem aparece para Jacob abenzueli Ben lo Elokim, shimcha Jacob. Se un nombre Jacob. No hay que hacer Jacob. No vais a llamarlo más se un Jacob que em Israel e Shemeja. Israel. Antes de entrar na explicação, agora assim: a palavra Yaakov é o um nome de Yaakov, mas é um nome de baixa. Por quê? Porque Yaakov representa a que calcanear. Israel é um nome de elevado, pois Sar-el, ambos nomes são bons e são elevados, está certo? Mas tem Yaakov e tem Israel. Cuando pasó y versículo, Hashem dice para Jacob: "Vosotros no a ser llamado Jacob, somente Israel". Entonces dice es eh, Israel y eshemeja? Entonces está dando un nombre que él es superior a un nombre que tenía. Pregunta ahora a Jaime Macados: <coughs> O siguiente. ¿Por qué diferente Jacob de Abraham? Cuando Abraham también mudara el nombre de él, era Abraham". Y acrescentaron más una letra, A. A. Hashem acrescentó Abraham. Y Agmará dice, y así dice Abraham, todo aquel que llama Abraham, Abraham vino de Abraham, ¿cierto? uma un pecado. Lo y careció. Abraham, ¿quién Abraham? Lo Abraham, ¿quién Abraham? Y en Yaacov nos no encontramos esto. Jacob Yaakov vino puede ser llamado de Israel y puede ser llamado de ¿Por no anuló este primer nombre? y ficó apenas con un nombre de Israel esta pregunta ahora Jaima K dos varios hablan sobre esto él responde en una segunda respuesta <coughs> y él dice así que normalmente he conocido y esto es muy importante las personas saberen que sobre un versículo Jaimín falan, hace Hashem Sam Shamot Baaret sobre este versículo Agmarah diz en Brajot que que los nombres que las personas reciben de sus pais ¿sí? Entonces, normalmente tipo profético los pais pues, entra en la cabeza un nombre es profético por este nombre para el hijo y es un nombre que está ligado con la alma de la persona y está ligado son cosas profundas esto y está ligado con él porque no, no es correcto trocar un nombre cierto si un país color como muy bueno siempre hablando de nombres en hebraico cierto muy bueno na, na, ahora Yaakov un nombre de él realmente él era Yaakov pero no de él pero nefesh de él. y a pesar de Isora Hayim que se acrecentó un el ruach elohim superior y por eso gana este otro nombre Israel no por eso pierde el primer nombre porque puede tener el primero y tiene un segundo. Y no es correcto arrancar el primer nombre que le ganan, no sé, el nacimiento de Yaacov, que está atrelado a su nacimiento. Diferente Abraham con Abraham, que después de la mudanza de Abraham para Abraham, entonces Abraham, Abraham dejó de existir, pues en la palabra Abraham también tiene Abraham, ¿cierto? nas letras Abraham também consta Abraham então é outro nome e que já está incluso no segundo então por que esse segundo nome apaga o primeiro essa é a explicação que ele dá e por isso que Yaakov continua com os seus nomes que na sequência vamos ver Bezrat Hashem, em outras parshiot vamos ver por que que o próprio Hashem às vezes chama ele de Yaakov e às vezes chama ele de Israel mas não é aqui onde o Rashi se manifesta sobre isso se va